Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 6797 Dorado Tarde, para hoy miércoles 10 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juega loterías con su autorización, apostadores, mucha suerte. Gana más sin pagar más con Maxi Chance, que te paga todo. Realiza tu apuesta y obtén el 5 y 10% de encime en apuestas de 3 ganadores atentos dorado tarde su número es 5883 verifiquemos ganadores 5883 delgado es correcto el resultado es correcto ganadores felicitaciones juegue siempre chance legal recuerde que el chance legal lo juega en paga todo paga todo para todo felicitar